Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te voy a enseñar cómo escribir mensajes ocultos utilizando pintura termocrónica. ¡Vamos! Después de dejarlo secar vamos a ver cómo funciona. Acá tengo mi plancha caliente. Se la paso por encima ahí. ¡Wow! Como pueden ver quedó completamente transparente. Dejémoslo enfriar un poco. Así se vuelve a esconder nuestro mensaje. Se vuelve a hacer secreto nuestro mensaje. Y como ven ya se empezó a oscurecer. Como ven, pues se vuelve a ocultar el mensaje perfecto. Vamos a probar una vez más. Con solo colocar la plancha por encima ya revela el mensaje. Señoras y señores. Esto ha sido todo en este video. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.